Cortá el círculo del mosquito transmisor. El mosquito Aedes aegypti es muy peligroso y se reproduce en el agua. Desmaleza patios, jardines y terrenos baldíos. Da vuelta a baldes y todos los recipientes que puedan contener agua. Tapa tanques, tachos. Elimina objetos que no uses que puedan acumular agua de lluvia. Puede ser grave. Consulta ante la aparición de cualquiera de estos síntomas: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, sangrado de nariz, dolor abdominal. Anda a tu centro de salud, no tomes aspirina ni ibuprofeno. Sin mosquito no hay enfermedad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.